Todas las delegadas que supervisan nos acompañan de Gana Gana y la Lotería del Tolima. Y sin más preámbulo, vamos a conocer el número ganador de esta tarde. Muchísima suerte para todos. Balotas en funcionamiento. Gana tiene un espectacular automóvil Suzuki, Suzuki depositando el voucher en los sitios cobrados enviados en el departamento del Tolima. En los buzones se encuentras en todos los puntos de venta. Vigencia hasta el 19 de diciembre del 2023. No dejes pasar esta oportunidad. Gira, gana y estrena carro enviando y cobrando dinero con giro su red Gana Gana. Tenemos ganadores con el número 2, 9, 4, 2. 29.42, repito el número, 29.42. Señoras delegadas, quiero que me digan si es correcto el resultado. Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta tarde. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos. y